Bienvenidas, bienvenidos a esta conversación acá en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy día tenemos el privilegio de contar con la compañía del decano, don Carlos Ruiz. Decano, bienvenido. Muchas gracias por destinar estos minutos a, a esta bueno, conversación. muchas gracias por la conversación y la entrevista también. No, pero un gusto. Eh, Queremos hablar mucho, bueno, de la Facultad General, pero principalmente de educación por dos motivos. Uno, usted viene llegando hace poquitos días, la semana pasada, si no me equivoco. Sí. Estuvo en la reunión de decanos de las universidades chilenas, de decanos de educación de las universidades chilenas. Sí. Y además acaba de lanzar un libro, que lo tengo aquí, Privatización de lo Público en el Sistema Escolar. Usted es uno de los compiladores y además uno de los autores de los ensayos, eh, que es bien sugerente lo público y lo escolar y, y, y cómo sí. estamos. Pero partamos por lo del Confauce. Sí, sí. ¿Qué nombre, ¿ah? ¿eh? Sí, qué nombre. <risa> que sí, la con Para pa pa la educación de hoy, algo con fauces puede ser. Eh, como, como... Puede ser eh, potente. Por, sí. <risa> decano, esa es la reunión de los decanos, de los encargados de la claro, educación. De en los de este decanos. De, de los decanos del, digamos, de humanidades y human, humanidades y educación y educación. Uh -huh. y esos son los más o menos los los títulos de los decanos, pero de las universidades adscritas al Cruch. Por cierto. O y, sea, y de... de las estatales. Eh, y la Universidad Católica y, y la Universidad de Concepción, en fin, la, creo que la Austral también, en fin, para todas las universidades adscritas al CRUCH. Las que no se han incorporado todavía, pero que se van a incorporar, son la Diego Portales y la Alberto Hurtado, que acaban de ser eh, admitidas, digamos, al, al, al CRUCH. Entonces, las próximas reuniones ya van a contar con, con ellas. Fue una reunión ¿no? bien, bien interesante en Copiapó, en la Universidad de Atacama fue la sede. Eh, con una hospitalidad pero perfecta, eh, realmente... Siempre es eh, mejor hacer esas reuniones fuera de Santiago. Sí, fuera de Santiago, porque realmente son acogedores. muy bien organizados, muy... Terminamos en una sesión en Bahía Inglesa, así que <ríe> es casi <paradisíaco, ríe> realmente. para el eh, en una en un, en un hotel ahí, en un lugar que tenía para, para reuniones. Pero fue muy interesante porque... Recibimos también a la directora del, del CPIP ya. Eh, y una asesora de ella. Y eh, también conversamos con la senadora Yasna Proboste, que es de la región. Que es de la región. Y Así que fue ministra de Educación, Y recordemos. que fue ministra de Educación. Entonces fueron reuniones muy, muy interesantes y se eligió una nueva directiva que, está, que, que va a ser presidida por la decana de Educación de la Universidad Católica, Lorena Medina, eh, pero lo que es muy. lo que me resultó muy, muy importante es que hay en todos los decanos y decanas, digamos, una cierta preocupación por lo que está pasando con la, la acreditación y, y, y, y digamos la, la relación entre el Estado un poco y nuestras carreras de pedagogía, a través uh -huh. sobre todo de, de las instancias acreditadoras. Ha habido bastantes eh, digamos decisiones de la, de la cna que son se han resultado bastante discutibles, pero también eh, por otra parte digamos la sensación de que, de que, la nueva, de que las nuevas leyes sobre educación escolar eh, plantean y, y en algún caso con mucha es muy correcto que se planteen exigencias nuevas, pero esas exigencias nuevas para los programas de pedagogía Som significan bast bastante Estamos hablando de recursos de la claro. de municipalización. Y también de la carrera docente. Y la carrera docente. De, bien de, de carrera docente, claro, la inclusión, carrera docente. Todo, todo eso eh, significa también bastante, eh, digamos, nos exige más recursos ¿sí? como universidades. Y eso entonces, de eso estas leyes, por supuesto, no se hacen cargo. Claro, entonces, hay cada universidad, y entonces ca cada, cada claro, universidad que, que forma profesores, tiene que se tiene que hacer a estas cargo. nuevas exigencias que son, en el fondo también, muchas exigencias de recursos. Entonces, eso es un problema que preocupa a todos. Y de hecho, el CONFAUCE hizo una declaración, en la última reunión, yo no, yo no asistí a esa reunión, uh -huh. la que se, se, se, se, se llevó al ministerio... Y, y eso todavía no ha habido una recepción y estamos, bueno, haciendo ver ese problema al, al Ministerio de Educación. Y entonces eso yo creo que es muy importante. Y lo otro que, hab, que se habló es un poco sobre la construcción de estándares en, en educación, que eso lo conversamos con el CPIP. Y fue bien ilustrativa y después también una reunión con, una, eh, con un grupo asesor del, al que se le pidió una, como una especie de consultoría. Eh, sobre el tema justamente de estándares y cómo ¿Y cómo tenemos que contribuir nosotros como, como universidades al como Y como formadores de profesores. ¿Cómo, claro. ¿Cómo ve, Carlos, esta situación? ¿Ustedes estaban ahí todos los decanos que todos tienen decanos, a su cargo claro. la formación de los profesores en nuestro país? En el Cruch. Del cruch. claro. claro, claro bueno, sí. ¿Qué otro tema? La cantidad claro, de universidades. Que... Claro, porque hay, hay muchas universidades que no están incorporadas, en fin. Pero, pero son, yo diría, las como, no sé, por las universidades más prestigiosas, o las universidades que. Con más universidades. Con más, más universidades y con más estudiantes. Exacto. En fin, claro, claro. Ahora, ¿cómo están viendo ya, no solo este tema que es más de lo administrativo y de lo sí. técnico, el proceso de reformas de la educación, de la necesidad de respuesta de la educación a las demandas de estos tiempos, particularmente la formación de, de maestros? Claro. Bueno, yo creo que hay una ahora, eso eh, puedo solo como hacer una hipótesis sobre uh -huh. eso, porque no, esto no fue un tema de la, de la reunión ahora, pero lo que se ve es, yo diría, eh, como una, un cierto ac acuerdo con los principios, con el espíritu, por así decirlo, del, de las legislaciones que se trataron durante el gobierno pasado, sobre todo, pero, eh, pero al mismo tiempo con la sensación de que se de que sin por así decirlo a nivel del, del aparato estatal una serie de instituciones que empiezan a tener a ejercer una, una, una forma de control eh, que uno puede y debe criticar sobre uh -huh. la autonomía de las instituciones que tienen que formar profesores en este caso eso yo creo que, o sea, por una parte un acuerdo con lo que pretenden estas leyes, pero por otra parte la instalación también de un aparato de control que parece eh, a ratos, digamos, eh, eh, entrar en conflicto con la autonomía de las universidades, y sobre no, todo es, con la autonomía. No, menor, ¿eh? no, pues no es menor y es, ahora en el caso de la Universidad de Chile eso es especialmente importante porque la Universidad de Chile no es autónoma porque nosotros lo hayamos decidido, sino que es autónoma por ley. Uh -huh. Porque los estatutos de la Universidad de Chile son ley de la República y los estatutos consagran nuestra autonomía. Entonces, eh, ahí hay algo que yo creo que hay que tratar con el ministerio, digamos, haciendo ver también nuestra, nuestras propuestas. Carlos, la, la formación de los profesores en nuestra universidad está radicada acá en la Facultad de Filosofía sí, y Humanidades claro. ¿Qué le aporta... La, la humanidad a la educación. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué le da la humanidad a la educación? Y viceversa, ¿qué le claro. da la educación a la humanidad? A las humanidades, claro. Sí, yo creo que, eh, a ver, para comenzar, es más sencillo tal vez la, la segunda parte. ¿no? Perfecto, decir, partamos por nos, ahí. qué nos aporta, qué aporta la, el, el hecho de estar nosotros participando en la formación de profesores, qué le aporta a la Facultad y a la Universidad de Chile. Bueno, yo creo que nos aporta una tremenda eh, posibilidad de, de, de influencia, de, de, de enmarcar un poco los, los proyectos, las ideas que se hacen en la educación, en, en los liceos y en los colegios, etcétera. Eh, desde eh, lo que se ha investigado, desde lo que se ha deliberado en la Universidad de Chile en términos de cómo tiene que ser la formación de profesores. Es una influencia pública, política, podríamos uh -huh. decir, muy fuerte para la facultad y para la universidad. Ahora, claro, no tenemos un instituto pedagógico como el que había hasta los años 80 o 70. Que tanto eh, se echa de ¿eh? menos. Claro, sí. Pero, pero yo creo que por ejemplo, a nivel de las universidades estatales. Eh, si, no, si, si nos podemos poner de acuerdo bien en ese punto, yo creo que se, se, se puede por lo menos reconstruir eh, un impacto importante en la educación escolar a partir de, eh, de, de, bueno, de la investigación y de la deliberación y el, de la reflexión que se hace en la universidad. Entonces, es una influencia en el país muy considerable. O sea, la educación nos aporta esa posibilidad de vincularnos con la sociedad y con el, con el país, digamos, de una manera muy fuerte. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el aporte de las humanidades Una la densidad la distinta, educación? quizás, ¿no? Sí, al, al estar sí. este vínculo, ¿no? Al estar este vínculo, exactamente. ¿Y qué aportan las, las humanidades? Yo creo que eso tiene que ver también, con, bueno, tiene que ver con varios temas, es un tema que a nosotros nos interesa bastante rescatar. Por ejemplo, estamos pensando en un congreso internacional y, y actividades, sobre todo, eh, en relación al, al tema de las humanidades en el, en el país. Entonces, parte de eso es la relación, por supuesto, humanidades-universidad, universidades-educación más en general. Y yo creo que lo que, eh, lo que, lo que se aporta tal vez desde, el, desde las humanidades a la, a la universidad, entre otras eh, cuestiones, digamos, tiene que ver con eh, una conciencia más fuerte de que, de que la relación que se, que se abre en la educación es una relación entre, entre sujetos, entre personas. Eh, eh, y entonces ahí tenemos todo el gran background uh -huh. que nos aporta la filosofía, la historia. Eh, en el fondo es una relación, eh, digamos, significativa de, de comunicación, de, de conversación y de diálogo, y no algo... Eh, más, eh, Puramente técnico, más, ¿no? más técnico, más como, como como objetivado, como propedéutica y, y que está atenta solamente a los resultados en test y en, eh, en, en mediciones, sino que es algo, una relación eh, más personal. Yo creo que ahí es donde podemos utilizar todo el tremendo eh, desarrollo de la filosofía, de, de la historia, de la literatura, de... Claro, claro. No. Claro, del arte. Sí. Bueno, se va a seguir hablando de la cuestión de la humanidad. Este es un tema que es, viene en la facultad, sí, pero sí. hablaremos en otro, en otro programa. Sí, nos, por supuesto. Antes que se nos vaya el tiempo, hablemos de este libro, un, unos minutos, Carlos, por ya. favor. Privatización de lo público en el sistema escolar, ya. Chile y la agenda global de educación. Recién lanzado hace muy sí, poquitito. Sí, hace, hace poco. sí. Y, bueno, el título es bastante sugerente de, de, de sí. qué se trata. Sí. Y, y contar un poco a dónde apunta, cómo es la... Cómo, Claro. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el núcleo de lo que el está planteado de... en el libro? Claro, el, este libro recoge en realidad un seminario internacional que se hizo hace un poco de tiempo ya, al 2015, a fines sí, del 2015. Se nos pasa y que nos demoramos bastante en, en, en el reunir muy, el material, en publicar, claro. Sí, por el tiempo está, está, está rápido. rápido. <ríe> sí. Entonces, eh, fue un seminario que se hizo en la Casa Central, inaugurado por el rector. Y con asistencia de, eh, de, de personas muy influyentes en el campo nacional, pero también de intelectuales eh, y de, de filósofos, historiadores, etcétera, franceses, eh, norteamericanos, brasileros, argentinos. Eh, entre otras autoridades, eh, una ponencia la presentó, por ejemplo, el director de Claxo, Pablo ah, Gentili. O sea, yo creo que fue un seminario importante. Desgraciadamente no tuvimos eh, el envío de todas las ponencias, pero se formó una buena selección. Agregamos algunas incluso, por ejemplo, la de Christian Laval, y la de, que es un filósofo francés, un sociólogo francés de la educación y político, eh, y también de Roger Dale, que es un, un inglés que trabaja justamente sobre temas de agenda global. Perfecto. Ahora, ¿cuál era el, el, el sentido... Eh, yo, yo diría dos, había dos intereses importantes, por una parte eh, defender, rescatar el sentido de lo público, en la educación universitaria, pero también escolar, y por otra parte también eh, reunir perspectivas críticas sobre eh, esto justamente que se llama la agenda global y que está pasando en, en, en, no solo en Chile, sino que en América Latina y en, el, y en Europa, eh, en términos de que se está, digamos, eh, algunos, por ejemplo, un sociólogo inglés que es muy importante, Stephen Ball, acaba de, de dar unas conferencias y de escribir sobre lo que él llama viviendo en la universidad neoliberal. ¿no? Bueno, <risas> viviendo, o, viviendo la universidad neoliberal. Entonces, en el fondo era reflexionar críticamente sobre todos estos cambios que han significado esta agenda muy influida, porque no quiero decir que sea lo único, ¿no? no pero, pero, claro. pero es muy influyente en el campo de la educación y de la educación superior, estos esquemas que vienen de estas nuevas visiones que se centran en. bueno, por una parte en autores como como Milton Friedman, Friedrich Hayek, James Buchanan es como y, el, y después el, el con, mercado administrando, sí, ¿no? Es el, el mercado, el, el modelo de la finalmente, como, exactamente como dándole este, este peso muy central. Al, a la relación con el mercado en la educación y en la educación superior. ¿Cómo, cómo se puede desarticular? Porque an, eh, hoy día se está debatiendo, bueno, a, ayer eh, ya se rechazó la idea de legislar en la comisión de, de, de admisión justa, en fin, sí. de este intento de re, eh, desmontar parte de lo que fue claro. la, la, la, la sí. reforma del gobierno anterior en, en términos de, de, de hacer una, una educación donde, donde no haya selección, etcétera. Claro. Es muy probable que no pase tampoco por los. Por la, como se contaron los votos, parece que no pasa en, en la sala. Pero, pero en definitiva, desmontar eh, y darle a la educación pública, que hay todo un acuerdo, no, si lo debería ser la educación pública la base de todo, claro. pero parece que desmontar esto, esto es muy complejo. Es difícil. Claro. Y, claro, en ese sentido, este libro es, eh, digamos, eh, no, no alcanza a recoger la. La, este, este intento por desmontar las políticas que venían de los gobiernos, sobre todo el gobierno último de sí. Bachelet, por el gobierno de, Piñor, de Piñera, porque, claro, eso, eso digamos. Es, es muy reciente, pero, pero muy yo gracioso, me refería pero, a desmontar pero la pero lógica es importante importante neoliberal. También, del claro es muy que importante sí. Es muy importante cómo se trata de, digamos, de, de volver, en ese sentido, claro, una lógica más neoliberal, por así decirlo, porque las reformas de Bachelet. Van también en un, tienen también un componente crítico importante sobre eso sí. Pero este libro se, re, se refiere más bien A las políticas de la Concertación y de la nueva mayoría que, eh, y, y nuestra mirada es bastante crítica también sobre esas políticas pero, pero lo que sí hay que tener en cuenta Es que lo que se está haciendo ahora es, es, muy, es, es, es llevar hacia atrás ¿no? No, es, no es como llevar hacia adelante las cosas Ahora, ¿cómo se puede...? Trabajar para, para desmontar esto ¿eh? es una pregunta que yo creo que tenemos eh, que, que tenemos más como pregunta que como respuesta. Porque... Mm. Ahora, lo que sí es interesante es que por, por muchas partes están eh, sucediéndose algo así como manifiestos, declaraciones, por ejemplo acabamos de... nos reunimos, yo fui senador de la del, del Senado Universitario la sí. tenemos un grupo que trabajamos con otros profesores, con otros académicos también, y estamos sacando como una especie de declaración o de manifiesto recogiendo, digamos, esta visión más, muy crítica sobre la educación superior actual, pero esto no es solamente algo nuestro, hay grupos en Holanda, en los mismos mm. Estados Unidos, por supuesto en Francia, entonces... Pero, to, pero todavía eso como que no, no cristaliza, en, eh, en eh, o sea, cristaliza sí en, en, en ideas sobre lo que se puede hacer para resistir tal o cual política, pero, pero como lo, que estamos, general, claro, lo que estamos buscando es, es, es más bien construir una idea general. Claro. Bueno, pero no sé todo que... parte por buenas preguntas. Sí, claro. Finalmente el... La ciencia sí. no avanza por respuesta, avanza no, por pregunta Claro, avanza por pregunta y entonces eso yo creo que es, el, es un mérito de lo que hemos tratado de hacer sí. Decano, un gusto compartir esto en YouTube y bueno. agradecido por la gentileza ya, pues, bueno, Lo que a usted. seguir conversando de más temas Sí, por más. Este seminario que tenemos después en, en noviembre por, por ejemplo, ejemplo, sería muy interesante Y toda la conversar. cuestión de las humanidades que De las humanidades que es un tema muy importante y y que está, en, eh, menos mal, por, por varias razones está un poco Vuelve a estar un poco en el debate sí. más público ¿no? Así que eso es, es, es bueno también, es positivo Decano Carlos, Ruiz Schneider, un millón de gracias por la gentileza Muchas gracias a ustedes también Muchas por acompañarnos